¿Fue así sí. la competencia? ¿Cómo? ¿Vos no, te, no sabes lo que era rock and pop? Cuando me tocó estar el año que, los años que estuve, sí. cuando estaban desde la, bueno, Lalomir, Mario Pergolini, la Negra Bernasi, era una guerra de egos, era una guerra de egos tremenda. Verdad, sí. Me parece que acá en el caso del negro, me da la sensación de que hay algo personal que se le está sí. jugando también, sí. ¿no? Eh, tal vez de salud, tal vez hay algo que, hay algo que no sabemos. Está muy enojado. ¿No es que quedó afuera también? Puede no ser. Tendrá que ver pero, con que. Pero no, con es que si era fue la... Años el número uno de la radio. Sí, pero, años, pero no... ser un número uno no alcanza. También es que tenés que ser convivible. Sí, okay? total. Son pocos los las estrellas totales que son insoportables. ¿Y decir que, no. que él le costaba ser convivible? Había algunas cuestiones, me parece que todos sabemos, que el negro tenía su carácter y que, qué sé yo, como toda estrella, pero me parece que... Pasa o que ya no es vintage eso. Sí. Para sí. mí totalmente. No Siempre que... lo fue, ¿eh? Digo, Siempre ser... lo fue. Sí, pero como ahora, No, pero parece, antes se toleraba, no, ya no ahora más, ya no. ¿No es como más vintage el, el, que te, el que contesta mal, el que maltrata a sus compañeros? Por eso estoy diciendo que para mí modo. no solo claro. son estrellas los que miden mucho, sino también los que acompañan eso con una personalidad convivible. Sí. Sí. O sea, el loco que te trata mal, andate. Y Venga otros Hay sí. Que me parece que se van, o sea, se van quedando fuera de los solo. medios de comunicación solo. Solo. Porque vos tenés, por, eso por ejemplo, digo. un Longobardi. Que es súper tratable para trabajar. Sí. Eh, o Se Quedó bueno, como una chupamedias, pero no. No, no, no. Pero no, no, no, no, no, no. no. la verdad que es re buen, re buen compañero. Pero no, pero yo no trabajo todos. con él, laburé nunca, pero lo que te cuentan de la es que divino para trabajar. Tenés un Lanata, que es la estrella máxima de la radio sí, y no tiene ningún ataque ni un arranque de, no, de Divo Jorge, ni trata mal a nadie. del Moro también. Bueno, pero había una época de la radio donde estaba muy instalado esto, sobre todo del machirulismo y el conductor, que era el que por ahí destrataba al grupo. Sí, pero yo creo que se confunde eso con un tipo que puede ser exigente y que se enoja con alguien por algo claro. puntual al maltratador. Claro, Al vivo. Al histérico, claro, al histérico que no le viene ¿no? bien. ¿Viste que el histérico es muy fácil de comprobar? El histérico es hasta que le molesta que metas una palabra de más cuando no iba. y vos la dejás a pasar? ¿Quién es así? No, no sé. hay un ¿quién no, no, montón. Ché, no, no. Hay ¿De qué habla, ¿De qué hablas? ¿Qué pasa que hay gente que Para mí esta gente es No, pero lo que pasa también hay gente que llega en la tele Hay Llamada, realmente y es malo hay, decirlo. Hay gente pero, que es mala, hay gente que mala y hay gente que cree que porque miden o están, son número uno tienen derecho a todo. No, perdón, es los malos ya no son más número uno. Los malos dejaron de ser número uno también. Porque me parece que la gente absorbe esa maldad a la que Tenemos el caso más sabemos con los abusadores. ¿eh? Tenemos bueno, el caso del de que um, conducía el exprimidor, que ahora se me fue Ali y Palucho también bueno, la radio ahora. Sí, está bien, reclazo. pero. Bueno, digamos reclazo, que pero se lo bastante. Y por eso digo, hay cosas claro. que antes se toleraban más y ahora no tanto. Y coincido en eso, en que tiene que ver también con una cuestión de seguridad. Cuando el conductor es seguro, no tiene problema que el, que, sí. que el columnista por supuesto, se meta. Debería ser así, pero claro. no siempre sucede Bueno, pero acá así. queda en claro. evidencia en este momento cuando Longobardi supuestamente habla bien del negro oro y el negro se despacha en esta nota tirándole ese palito. ¿Por qué? Porque no querrá está... tener un poco de prensa y está bueno el golpe, sí. porque para pelear hay que pelear Igual para Cari, arriba no, y no está mal pelear con al un otro, no de claro verdad, ese es el punto también parece, no me, o, me bueno, parece que quedó mal él el negro por pues supuesto que sí entonces si la pensás un segundo acá hay o un resentimiento por estar afuera o, un, sí. o una envidia por lo que el otro logra o un mal momento personal la Chicos, última experiencia pues, nadie del... elige o lo piensa en serio y lo dijo nadie elige quedar mal o quedar como un antipático o ser un maldicado pero maleducado vos, vos insististe no, primera... eso en algo personal porque Yo, ya varias veces lo mencionaste porque creo que sí lo que vos decías recién de que el negro ahora era medio intratable para Trabajar, eh, en la última experiencia que tuvo en Radio Rivadavia, los compañeros no hablaban muy bien de él, no terminó muy bien con todos. Eh, mm. Por esto que te digo, ¿no? Por esta exigencia, por este divismo, que quizás hoy ya no se usa. Para mí no se usó eh, nunca, no, no debería haberse eh, no. usado jamás. No, pero bueno, pero antes, era una realidad. Pero antes se realidad. toleraba, no te quedaba otra. Era increíble el maltrato, que sobre todo los productores, porque los que estamos delante de cámara o de micrófono zafamos bastante. Azafamos. Pero el nivel de maltrato que sufre ¿Sí? producción es una cosa de locos. Sí, una tal. cosa de locos. Esos productores claro. de antes de. Siempre es el fusible que todo. y que Bueno, yo que que viste que ahora la que pasada estábamos que la vieja que la nueva que Me parece que hay algo que está cambiando que tiene que no con que no que no que no de que no Total. que no de que no de que no está que cosa de que Entonces, en esta cosa colectiva que manejan de grupo, hay algo que, que es mucho más, más hay, feliz, ¿no? Y hay otra cosa, Flor, que pasa mucho, es que es, muchos de los conductores de ahora son sus propios productores. Exacto. O sea, generan su propio contenido. Entonces, ya no tienen a quién gritarle. Es un trabajo mucho más en equipo de esa sí, forma, ¿no? Igual sí. todavía, digamos, tomo lo que dice Flor y lo que decís vos, todavía quedan como, ¿viste? Como resquicios sí. de esa época, digamos, hay lugares que son hostiles de trabajo y que la gente... Bueno, Nancy Passos, el De Nancy ah, segunda se es, oh, no, Nancy. Nancy? No, porque... es un lugar hostil de sí. trabajo. llegamos sí. a Nancy? No, Nancy es un lugar hostil de trabajo. No, porque Nancy Pasos, Yo tengo la mejor con ella, pero te cuento. Los los mal. productores que trabajan con pasino, ella que es bastante insufrible para laburar, que estacionarme la camioneta, que traeme el mate. Ella llega y tiene que haber un productor esperándola para estacionar en la camioneta. Porque no, pero eso pasa todo. Igual eso está mal, perdón. No naturalicemos. Todos llegan tarde, tiran los autos ahí. no Pero, chicos, eso es culpa de la gente que No, la la culera no hay no Pero si es tu conductora y eso es la duda. Y hay alguno que le guarda el lugar. ¿Perdóname? el ¿Guay que mi lugar? Igual también lo habilita el gerente de la radio. El gerente de la radio. Dice, bueno, pará, vení antes. Bueno, Marce, pero está también en vos en ser mejor persona y ser mejor compañero. Se confunde mucho. Se No, pero no, digo yo, digo, no la castiguemos a Nancy porque eso lo... No, no, lo y mucho no, no estoy, estoy castigando, Se chicos, mucho estoy el con el conductor con que te tienen que traer claro que café tienen que atender. No servir. No, chicos, no. o sea, son productores, no. Los no es mozo. Que <risa> ganan 2 pesos con 50 además. Dejémonos no, estoy contando información precisa que me cuentan los compañeros de, de Nancy dices mega diva eh, ah, la locutora bueno. no está muy contenta o alguna locutora que pasó por ahí no estaba muy contenta con el trato que ella tenía manda a los productores a ah, que le estacionen, lo, lo maltrata se queja fondo? por el material que le consiguen eh, bueno nada bueno, para sí, no, bueno, bueno, bueno, ¿qué exacto, más? ¿qué sí. más? ¿Qué <risa> más? Te mando un beso grande. Decía ¿sí que dejaba el auto en doble fila, que no dejaba que, ese que el auto que estaba estacionado bien pueda salir, que la tenían que sacar del aire todo el tiempo, es en la televisión, <risa> es el auto sí, Pero igual hay mucho, pero, vos, pero igual cena, hay mucho. es histórico en esa radio. <risa> claro todos, no, no, de hecho se tuvo una pelea con Barsky por eso, sería en cuarzo, porque es donde se Ah, es en cuarzo, okay. Pensé que era. Escuchame, Hermes, y vos con estos nuevos los los streaming, todos los conocés, cómo te llevas con no Charo López, que estaban hablando de LOL, me reí muchísimo. A mí lo que me pasa es que creo que la radio va a seguir existiendo porque sí. el formato radio te permite a vos un montón de, de idiomas, digamos que el streaming por estar visualmente eh, activo, digamos, no lo puedes hacer. Fantasía, no sé, un montón sí. de situaciones. Hay uh -huh. gente, en mi caso, que todavía elegimos hacer radio, radio. Claro. O sea, y si voy a hacer otra cosa, es otra cosa. Claro. Porque para tele el streaming queda barato, o sea, digamos, da pobre en muchos casos, sí. Este, sí. y como radio deja de tener la esencia el radio, que es básicamente no verla.